Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, mis queridos Cristo Tiburones. Bueno, unos días desconectados que me han venido muy, muy, muy bien. Ahora tengo, tengo red, tengo red, así que a ver, procuraré haceros vídeos muy cortitos porque si no pesa mucho y para subirlos es tremendo. Pero que veamos algo que está pasando, que es bastante interesante y que bueno, pues lo más fácil es que pase lo que podemos ver. Vamos a ver. Primero, Bitcoin. Después del canal en el que estuvimos, hicimos un intento de ruptura. Parecía que quería, pero quería, pero no pudo. Ella quería, sí quería, pero se fue al carajo. boom. Y nos vinimos a la zona de los 19.500 por debajo y por encima los 20.500. Es decir, hemos estado en nuestros 1.000 dólares dando vueltas arriba y abajo. Ahora hemos, nos hemos comprimido un poquito a una zona de 500 dólares. Vamos a ver vamos a ver si somos capaces de romper la alza y volver otra vez a la zona de 1.000. Que nos daría una posibilidad de ir a tocar lo perdido volver a tocarlo. ¿vale? Por otra parte vimos que Hash Ribbons nos estaba dando eh, una señal. De, bueno, posible rebote. Bien, pero lo, lo, lo que dijimos en aquel momento, es decir, eh, que Hash Ribbons dé la señal no quiere decir que en ese momento ya nos vayamos para arriba. No, no, no. Es un indicador que tiene su retraso, tal <risa> como yo. Eh, y bueno, pues lo, lo normal es que tarde un tiempo todavía. Eh, y pregunta del millón. ¿Puede bajar el precio? Venir hacer suelo, un segundo suelo en 17, incluso una mecha más grande, a la zona de 15 y pico, tal, para poder rebotar y hacer ese compendio y esa, mm, esa señal de hash ribbons, pues claro, perfectamente. Y yo creo, personalmente, creo que es lo que puede hacer, ¿vale? Es decir, venirse a hacer, al menos, al menos, ¿eh? un doble, suele decir. Tenemos aquí, veis, como caímos, continuación, caímos, continuación, caímos, continuación, y ya veremos si rebote. No, hay, no ha habido todavía claudicación del mercado, con lo cual, recordar y tener en mente siempre, espero que se esté oyendo bien, os ruego que me confirméis luego en comentarios que si se oye bien, aunque bueno, cuando lo suba lo veré, lo paje como me tarda un poco entre que lo subo, luego si estoy fuera, eh, pues bueno. Eh, sí que es cierto, ¿vale?, que eh, desde aquí podría subir? Sí. ¿Que puede haber algún movimiento al alza y luego volver a caer? Sí, yo... Pero no os olvidéis de eso, de que estamos en un mercado bajista. Estamos en un mercado de osos. ¿Vale? Entonces, yo sé que hay muchas campanas al vuelo y, bueno, pues no. ¿Vale? Vamos a medir porque este TP, recordar que pues, lo hicimos desde este punto. Este punto que hicimos aquí abajo. Marcamos, ¿vale? Ahí, pam, y marcamos esta zona de TP. Pero, ¿qué pasa? Que ahora estamos aquí abajo, ¿vale? En esos mínimos y esos máximos con lo cual el TP ha cambiado es un poquito un poquito más arriba va, a esta zona y además es, el espacio es un poco más amplio vale entonces ahora sí vale ahora sí tenemos el, el take profit o el objetivo al alza de este movimiento vale de momento a no ser que vaya pa y nos marque otro y al, final, al final, tarde o temprano, nos tiene que estar marcando siempre la zona que antes era un soporte. Y es que No me digáis que, es que son cosas que pasan por casualidad. No, no son matemáticas puras. Eh, y Fibonacci siempre funciona. Entonces, eh, bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, pegadito a la zona ya de resistencia. ¿Quiere decir esto que desde aquí podemos saltar? No, pero son posibilidades. Ahora bien, dentro de toda esta caída que estamos midiendo... ¿Dónde tenemos las, los posibles eh, soportes y resistencias? Bueno, como vemos de este movimiento, aquí ya paró entre esta línea roja transparente que veis, la línea verde, hizo el tonto, no pudo y se vino abajo. En ese momento no era como era como lo vemos ahora, sino que veis, si nos venimos aquí, ¿veis, ¿Veis la línea roja? que Está aquí, justo, vino y siguió. Es decir, que no había motilidad, ni movilidad, ni fuerza en el mercado para poder solventar esa zona, ¿vale? Ni siquiera llegó a la línea verde, que era uno de los objetivos personalmente que yo tenía, ¿vale? no Ni siquiera llegó a cumplir eso, con lo cual, bueno, pues otra vez abajo. Ahora bien, volvemos otra vez abajo. ¿Qué pasa si llegamos otra vez a la zona de, pues, 20900, Nos está marcando. ¡Guau! Wow, ¡Qué faena, ¿no? Lo ideal sería, nuevamente, 0,38 a la línea verde, 21,700... 21.500 aproximadamente, ¿vale? Es algo que siempre se ha aproximado. No estaría mal, no estaría mal. Muchos luego dirían que si lo viéramos en cuatro horas tendríamos un hombro cabezón y un hombro se podría formar para irnos para arriba. Que, que yo no digo que no pueda ser. ¿eh? Pero el macro mercado no lo veo de momento para eso. Hay muchas noticias que son bastante malas. Tenemos esta semana que, bueno, se van a producir hoy hoy datos, mañana datos, eh, la semana que viene, super datos, ¿vale? Martes y 13 encima nos dan datos. Eh, bueno, pues vamos a ver qué narices eh, pasa con eso. Si son negativos, porque... A ver, negativos van a ser siempre, porque es que a mí me hace mucha gracia lo de oír a la gente, ha bajado la inflación, los cojones, la inflación no ha bajado, la inflación ha subido menos, <risa> pero bajar no ha bajado. O sea, estamos locos, es acumulativa. Pero claro ni se enteran ni se quieren enterar ni saben ni quieren saber pero bueno esto es así vale entonces pensar que eso que es acumulativa cosas buenas que están pasando cosas buenas que están pasando fijaros que estamos en bitcoin diario y mirar que el rsi está intentando mantenerse por encima de los puntos de los puntos 41 bien, mientras no caiga de la línea roja que tengo ahí marcada, bueno, de la zona de 40 e intente ir a la zona de 50 está bien, si lo vemos en 4 horas ¿Vale? está tocando la zona de 50, a ver si se mantuviese un poquito por encima, bueno, pues podría ir a alza. las dos últimas horas han sido buenas, esta madrugada, eh, yo no lo he cogido, evidentemente estaba durmiendo, <ríe> era para haber dejado una, una ventita y haber cogido un corto en la zona, ya no, ya no digo en 20.175, ¿no? pero en la zona de 20.010, 20.000 justitos, veis, aquí en estos cierres, bueno, pues hubiera estado bien, pero claro, si dejas si dejas esa venta en corto y luego te refieres por la mañana y ya estás aquí, estás en pérdidas. Entonces yo prefiero, si lo veo, lo cojo. Si no lo veo, no lo cojo. Lo cojo lo que veo y lo que creo. Bueno, entonces tenemos dos velas bastante positivas, ¿vale? No es que no son grandes porcentajes, pero bueno, entre las dos más o menos nos van a hacer un, un 1%. Vamos a ver si pasamos la zona de 20.000. Si es capaz de pasar la zona de 20.000, a partir de ahí podemos empezar a hablar de cosas. Si no es capaz de pasar la zona de 20.000, ahí, pues otra vez para abajo. Y esto es así, la, la historia del mundo. Si tiramos una línea sencillita, ¿vale? Sin volvernos muy locos, ¿vale? Pues ya tenemos que tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí. Uno, dos y tres toques. Eh, ¿Para qué están hechos los toques? Pues para romper las zonas que tú tocas. Es como digo yo, ¿no? Cuando pegamos un martillazo, ¿Qué hacemos? Puedes romper. Entonces, pero, pero, ¿cómo estamos dando los martillazos arriba o los estamos dando abajo? Esto en realidad, ¿vale? Que son máximos decrecientes y mínimos que más o menos se concentran en una zona? ¿En qué zona? Pues aquí la tenemos. Vamos a marcarle un triangulito, o sea, un rectangulito, ¿vale? Y tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. ...y desde cada vez más abajo. Entonces, ese triángulo... ...vale... ...que va formando... ...no es divertido. ¿Por qué? Porque cada vez viene desde más cerca... ...a pegar el golpe al suelo... ...y al final, este suelo lo que hace es romperlo. ¿Cuál es la única forma de que no vengamos a romper este suelo? Pues, lógico, ¿no? Romper la línea de tendencia apoyarnos en ella para intentar eh, escaparnos al alza. Eso es la única manera. ¿Sería bueno un escape al alza? Bueno, pues estaría bastante bien un escape a la zona de 20,500. Más allá de ello, no, yo no veo a Bitcoin de momento. ¿vale? Con, con suerte ese rebote. Y la pregunta del millón que me estabais haciendo y que hemos visto antes era, vale, puede resultar que eh, el Hashibbons tenga razón, pero que primero tengamos que bajar. ¿Vale? Sabemos que más o menos un 35%, el hard ribbon suele marcar de, de, de mínimos, ¿no? Entonces, desde este mínimo, si se viene a hacer un doble suelo en la zona de 17 y pico, o a lo mejor más abajo, no sé, pero desde aquí, un 35%, ¿dónde nos devolvería? A la zona de 35, a la zona de 24, si ya se nos va más cerca del 40... ¿vale? Estaríamos en la zona del 25. O sea, decir, que nadie se vuelva loco, que nadie piense que es que, bueno, si el Hans Ribbons eh, salta y tiene razón, y cuando tenga razón, que la suele tener, que no ha fallado nunca, aunque, bueno, Bitcoin está haciendo cosas diferentes, <risa> esperemos que esta no sea tan distinta y no falle. Eh, aunque, tenga, aunque haga el, ese Hans Ribbons cumpla con, con lo que nos dice y caigamos a esta zona, pues no esperéis mucho más allá de eso, ¿vale? No os hagáis puzzles eh, porque seguimos en un mercado bajista y esto va a durar bastante más. Ahora, ahora quiero que veáis la zona que estamos marcando, esta zona de 25 aproximadamente, ¿vale? Pero quiero que veáis también la realidad y la realidad está aquí. ¿Vale? En esta línea de tendencia. Un toque, dos toques, máximo, a la zona de 30 quizás más abajo por temporalidad ya, aunque subas muy rápido, estamos hablando de la zona de 28 y, 700 y pico, la zona de nuestra querida Rose Line, lo que es el soporte, toque, toque, toque, toque, ¿vale? Lo que sería es aquel soporte antiguo que ahora se ha convertido en una resistencia y no creo que vaya a ser una resistencia fácil, ¿Vale? Bueno, esta tarde o mañana si puedo hacer vídeo o haré un vídeo y os explicaré una cosa muy buena que también está pasando, aparte de lo que ya estamos viendo en RSI en cuatro horas, que no está nada mal, en una hora eh, está por encima del 50%, o sea que puede empezar a crear, pero yo creo que si se pone a crear eh, no creo que pase esta línea de tendencia y en cualquier momento pues volverá otra vez a la baja. ¿Vale? Simplemente son tiempos de cortos eh, y quizás tiempos de si tienes largos, de, ya con un poquito de pérdidas, o haces un riesgo potente y dices, venga, voy a, voy a jugar la partida, eh, o empiezas a soltar algo también de carga que, bueno, pues eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que tener estrategia para si pasa una cosa y si pasa otra, y que nadie está libre de equivocarse, no pasa absolutamente nada. Lo importante es rectificar y cada vez que tú tengas un contrato en tu bolsillo Todavía tienes esperanza de remontar. Es fin, chicos. Un poco me enrollo más. Como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.